Después de tres días en Epuchén, nos sumergimos nuevamente en la ruta 40 para llegar a El Bolsón, uno de los destinos más emblemáticos de la Patagonia Norte. Quédate y mira cuál fue nuestra experiencia durante nuestras primeras horas en esta ciudad. ¿Qué onda gente? Hoy un nuevo capítulo de Chill and Create. ¿Qué pasó con mi barba? Pasaron cosas. Es hora de dejar el Puyén, es hora de dejar la alameda, estas cabañas. Increíbles increíbles Este lugar donde nos estuvimos alojando por tres días Donde pudimos trabajar un montón Donde fuimos muy pero muy felices Para ir hacia un nuevo destino Creemos que vamos a ir hacia el Bolsón Está más o menos, se supone unos 50 kilómetros de aquí Pero bueno, basta de preámbulos y vayámonos a la ruta Hace 40 minutos que salimos de Puyén y estamos, según el último cartel, a 4 kilómetros de El Bolsón. Así que para que se den una idea, lo no sé, cerca que está una localidad de la otra. Ayer cuando estuvimos mirando en internet qué había para hacer en El Bolsón y eso, los alojamientos estaban como, no sé, el más barato arriba de 10 mil pesos. Está bueno para que lo tengan en cuenta, independientemente de las cabañas donde estuvimos, Está súper cerca y debe ser como tres veces más barato seguramente cualquier alojamiento que encuentran en EPUYER en comparación con los lugares más poblados Ya llegamos al Bolsón, lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta la Secretaría de Turismo que está acá atrás a ver qué nos recomiendan y qué podemos llegar a hacer en este lugar la idea es tener una idea de cuáles son los lugares que son aptos perrunos Por lo que estuvimos mirando en internet, la mayoría no es apto para hacer con Rufina Y después vamos a ver un poquito más los alrededores ¿Cómo se nota que llegamos a una ciudad que viene muchísima gente y que vive más gente? ¿Por qué? Porque nos costó conseguir estacionamiento Y se ve que lo que es fin de semana largo, dato que no habíamos tenido en cuenta Hay mucha gente en la ruta y mucha gente viniendo también para acá Ya estamos nuevamente arriba de Leica. ¿Qué hicimos? Fuimos hasta la Secretaría de Turismo. Nos recomendaron algunos lugares a los que se puede acceder con perro. La verdad es que a todos hay que pagar. Así que vamos a buscar qué vamos a hacer. Cuál nos convence más. Si vale la pena ir a todos. Después dimos una vuelta por el Paseo de los Artesanos. Hay de todo gente. Pero de todo. Hay muchísima gente andando. Y no sé si es justo lo que estábamos buscando en este momento. Que pensamos que... Todo ya se va a calmar un poco más porque ya estamos casi entrando en abril Así que vamos a ver qué hacemos, cuánto tiempo nos quedamos acá Nos gustaría muchísimo hacer unos trekking pero bueno, no los vamos a hacer porque el ingreso con peritos está prohibido Y nosotros viajamos los tres Mientras tanto vamos a aprovechar a almorzar algo, buscar los lugares que hay y descansar un poco dentro de la amada Acabamos de almorzar una muy pero muy rica ensalada con una albahaca que compramos en la feria que estaba de fresca, estaba de rica, tenía un aroma, un olorcito increíble y nos vamos a ir a ver la cascada del machín ahogado. Debo confesar que como que no soy muy fan de las cascadas, me gustan pero como que hay en todos lados, son todas bastante parecidas Entonces tiene que tener algo como muy particular para que sea como wow Y encima hay que pagar, es como mmm mm. Pero bueno, ya estamos acá, vamos a aprovechar para hacerlo Aceptan perrites, eso es súper bueno, así que Rufina va a ir con nosotros Y nos vamos a ver de qué se trata Estamos ya en el lugar, aquí se ve hacia abajo está la cascada, vamos a bajar en un toque al mirador que hay ahí Acá hay como una suerte de puentecito, este es el lugar donde se como que se embalsa el río, hay unas compuertas Está bueno, por lo menos la entradita se ve linda, tiene unas mesitas como de camping, está a 150 pesos por persona el ingreso tuvimos que pagarle un extra a las gallinas porque se quedaron nada vigilando que nada le pasara a letra resaltar que estamos con esta facha estas zapatillitas porque estamos haciendo este sendero que es súper corto si vamos a hacer una caminata por supuesto que nos ponemos la vestimenta adecuada y los borsegos para cuidar nuestros tobillitos La verdad es que el lugar está bueno, la cascada no es una locura, es una linda cascada Pero creo que lo que más garpa es el hecho de decir, bueno, por esa platita vengo, me siento acá en el medio del bosque súper chill, súper tranquilo, no hay casi movimiento Ahora recién está empezando a venir gente, yo calculo igual que un fin de semana o en el verano debe haber estado mucho más lleno Pero... Creo que vale la pena, es como un plus pagás no solo por ver la cascada, sino por las instalaciones que están muy lindas No sé cómo será el sistema de camping, igual probablemente voyamos nuevamente hacia el bolsón más tarde Pero es agradable Son cerca de las 7 y media de la tarde, estamos ya en el centro del Bolsón nuevamente y nos vinimos a un lugar que se llama Les Perrites, comida vegana en busca de algo para comer ¿Por qué? Porque no los merecemos y no hay por qué dimos el gustito de comprar una hamburguesita vegana no somos de comprar comida hecha solemos hacer la mayoría de las veces salvo algunas que otras papitas en las IPF cuando estamos en ruta pero si no nos gusta cocinar un montón disfrutamos un montón de la comida hoy queríamos darnos el gustito de comer algo acá hay mucha variedad de comida vegana en bariloche se supone que también y está bueno ver eso ver la opción de gastronomía vegana de diferentes lugares hoy gustito permitido finalmente fin del video. un día largo un día raro tal vez puede ser porque no esto es chill and create no se olviden de seguirnos en instagram y en facebook que es donde subimos contenido constantemente para cuando vean este video en el canal probablemente ya me haya crecido la barba y por último Like, comentarios, suscribirse, son tres cositas que nos ayudan un montón, que no salen plata y que hacen que el algoritmo de YouTube entienda que le estamos poniendo un montón de amor. Nos vemos en el próximo video.